Bye. <smart noise> Mancla, es, es la cuna de, de, los, de los tapetes, de las alfombras a nivel nacional, que una alfombra es aquella eh, obra de arte efímero que se hace únicamente eh, de orden contemplativo, es decir, que elaboramos con unas técnicas en arenas, en semillas, en flores, principalmente en acerrín, eh, datan de más de 145 años, se hacían eh, alfombras o tapetes de flores naturales que se cosechaban precisamente de las faldas de de la malinche se elaboraban eh, como una demostración de fe por nuestras fiestas por nuestros colores por nuestras raíces y por nuestros artesanos la escala sí existe la escala es mucho México